Hojas secas que buscan refugio para que no se las lleve el viento. Hojas secas que se agrupan y se protegen en este rincón. Almas viejas, que se esconden, para que no las atropelle la vida. Almas viejas, que se sientan, compartiendo jarras y lucidez. Y afuera sigue la tormenta, y afuera sigue la dureza, y afuera sigue el tiempo inexorable descontando sueños. Y aquí nosotros nos escuchamos como hojas secas. Y nosotros nos escuchamos como hojas secas, quebradizas pero firmes, como hojas secas. Aprendimos a esperar sin prisa. Hemos gastado suelas de tanto deambular que ya apenas nos quedaban palabras. Hoy hemos descubierto. Y afuera sigue la tormenta, y afuera sigue la dureza, y afuera sigue el tiempo inexorable descontando sueños. Aquí nosotros nos escuchamos como a hojas secas, Quebradizas pero firmes, quebradizas pero firmes, como hojas secas, como hojas secas.